Recuérdate de una vez, no olvides las palabras, las hemos repetido tanto, que ahora ya ni las usamos. Nos empeñamos en culparnos siempre, si no eres tú quien culpa, soy yo. Verdaderamente lo importante lo dejamos para perder el tiempo los dos, después tú y yo nos llamamos para decirnos que lo sentimos, que no era nuestra la intención. Cada vez, no olvides las palabras, las hemos repetido tanto, que ahora ya ni las usamos. Se convirtió todo en una rutina estúpida, no somos capaces de organizar el amor, el amor solo se organiza si existe y parece que nosotros dos lo olvidamos. Te voy a proponer una sola cosa no más tontería, no nos queda tiempo no nos aclaramos los dos al momento Hemos destrozado nuestros intentos Acuérdate de cada vez No olvides las palabras Las hemos repetido tanto Que ahora ya ni las usamos Acuérdate de cada vez Las palabras las hemos repetido tanto que ahora ya ni las usamos.